Era ¿O Hugo Sánchez o, o Reynoso, nada más? Como te hizo la pregunta, ¿tú a quién hubieras elegido? ¿Quién te hubiera gustado para que estuviera al frente del Cruz Azul con no. estas, con estos apuros que hubo? Manolo, yo primero que nada ah. hubiera hecho una situación total, total, porque hay. De... hay... Gente de promotores, hay gente de Billy, hay gente de Alredo, hay gente de Víctor Garcés. Hay una mezcla terrible dentro de una institución que hay que hacer una limpia ter completa, completa, completa. Y, y luego pensaría en un técnico, un técnico que viniera a revolucionar y que viniera a, a, a darle esa es, lo que lo que fue Cruz Azul en, los, en la época del papá de Billy Álvarez, en la época de los setentas a regresarle esa. Esa grandeza, esa institución que, que lamentablemente no la tiene, que lamentablemente la ha perdido, que lamentablemente da, desgasta la decisión y que me duele muchísimo. Pero, pero yo pero yo vuelvo a repetir y quiero ser muy, muy enfático en esto, es una buena decisión de regresar a una gente que conoce la institución, una gente que es eh, seria, una gente que ha hecho un buen trabajo de entrenador, pero pero no están las condiciones dadas yo para mí no están las condiciones dadas es primero Caraglio Caraglio vayamos por Caraglio Caraglio sigue en la institución un tipo que insultó a un técnico que pertenece a una institución y que tiene un la institución tiene que tener un respeto valores primero Caraglio vaya fuera fuera tiene que reestructurar de, de, dentro de, de dentro de ese equipo a los jugadores que tienen que estar y que no tienen que estar, que han cumplido y que no han cumplido. Hay jugadores que no han cumplido y que yo creo que pues han empezado demasiado tarde.